Bueno, vamos a hacer el segundo vuelo del Lightshin, el P51 Mustang. Eh, me puse con el viento en la espalda, así que lo voy a lanzar. Lo tendría que lanzar para este lado, pero como tiene potencia, a pesar de ser motores eh, de escobilla, no hay ningún problema. Eh, lo voy a calibrar, así ya ven cómo se hace, con las dos sticks hacia afuera, hacia abajo y hacia afuera, como en los drones económicos, ese calibrado y en algún otro dron. Y nada, a ver qué pasa. Buen vuelo, gente. Esperemos que las golondrinas no ataquen. Las golondrinas están como locas. Bueno, he empezado a grabar también la canon. Vamos a ver un poquito cómo, cómo funciona, porque es una cámara nueva. y A ver qué dice. Ponemos la batería en su compartimento. Está todo el peso volcado adelante. Todo el peso este avión lo tiene volcado adelante. He estado estudiando el tema de ponerle una cámara. Pero eso ya es otra historia más complicada. A ver cómo entra todo esto aquí... A veces es un poco complicadito meter el cablerío... ...porque viene hecho así justo, perfecto. Están funcionando los controles. Vamos a colgar el mando. Experto, medio, principiante. Encendemos. Ya pitó, ya ven la velocidad con la que se conecta, los dos sticks hacia abajo. Listo, calibrado. Eso es para que sepa cuál es el horizonte. Ahora el gas hacia abajo. Lo voy a despegar de la mano, ya está intentando corregir. Lo que hoy tenemos que practicar es la bajada. No bajarlo en suelo y que se golpee, porque... Ahí armamos. Vale, a volar. estoy dando un poco de velocidad más bien baja No toco el timón de cola, solo voy con el timón de... ...de las alas, los alerones Ya me están persiguiendo varios pájaros, como pueden observar Un vuelo súper suave, súper estable, como siempre este, este avión Muy silencioso Hay algunas plantas altas, voy a tener cuidado con, la, con las bajadas de altitud Porque han crecido un poco la, la vegetación aquí Ahí lo colé a máxima velocidad y altura Brutal, eh Como digo, no me voy a hacer mucho loco con las maniobras. Los pájaros ya se están empezando a poner de los nervios. Entonces un golpe y es avión al suelo. Ya tengo el otro que estoy esperando las piezas y si le pasa algo a este me quedo sin avión. Y la verdad que es mucho más divertido esto que los drones, ya se los digo Pero por lejos, eh Bajo un poquito más la velocidad, esto vuela como sea Es increíble lo que vuela Estoy intentando ponerlo de forma que pueda hacer una pirueta aquí donde la cámara lo capte bien. Tengo que tener altitud, lo que pasa, y velocidad. Entonces se me va de la cámara. Al no tener a alguien grabando. Mm, el arbolito. Patricks el arbolito como siempre a ver que el señor quiere ver el avión es una pasada esto eh Miren esto que voy a hacer ahora, a ver si se puede captar. El otro día le hice dar un, un rol completo. Aprovechaba el viento. Hoy no hay nada de viento. Entonces hay cosas que no puedo hacer porque aprovecho el golpe de viento para las maniobras. Que no entra en pérdida ni queriendo, luego entra en pérdida, ¿ven? Tiene sustentación hasta... Tiene auto... freno de mano Increíble Uah, eso fue del todo arriesgado, sin altitud y a media velocidad o menos, ha girado igual, ¿eh? Otra maniobra además, muy baja, hay mucha vegetación crecida estos días Joder, increíble, eh. lo pongo de punta hacia el cielo y, y no hay forma, eh. Quivando golondrinas. Como la batalla de Inglaterra, viste, no quiero pasarme cerca y darle a la canon, a ver si lo puedo hacer girar, no. Quería hacer otra cosa, pero bueno. Siempre inventando, ¿eh? Cómo te gusta inventar... ¡Wow! ¡Oh! Los pastos, los pastos, papá. Los pastos. ¡Uy! ¡Uh! Se están juntando. Se están juntando F-109. ¡Uy! ¡Uh! Chao, no me sigas. No me sigas, que sabes que tengo unas maniobras bajo la manga, ¿eh? Te advierto A ver, voy a atacar yo a las golondrinas Ya que me atacan Me toca a mí Toma Uah. oh, oh. Exagere con el movimiento Exagere con el movimiento Me la estoy jugando... ¡No, no, no, no! Los pastitos, los pastitos, papi, tened cuidado, siempre inventando tú... Siempre inventando tú... ¡A trepar! ¡Oh! ¡Epa! ¿A dónde vas Golondrina? La tuve que esquivar, ¿eh? Las cosas no pasan por casualidad, ¿eh? es que yo estoy manejando, el... estoy pilotando acá, ¿eh? Esa Golondrina se tiró a tocar y esta que no es para tanto. Así, ahí voy, toma. A ah, toma máquina, eh. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa y gira. Bueno, esto es difícil, pero bueno. No le dio. Ahí. Tuve que variar la velocidad para que hiciera la maniobra, si no... A ver si lo puedo sujetar. Cómo lo bajo a este y dónde. Ese es mi mayor problema, cómo bajarlo. A ver si lo puedo traer muy fino acá. Bien, bien, bien, bien, bien. Bien porque lo he casi cogido. Impecable. Impecable. Nada, no le pasó nada, cayó perfecto. Está tratando de los timones corregir la altitud. La verdad que sería bueno meter un, un interruptor para... Sería bueno meterle un interruptor para, para apagarlo en vez de tener que sacar el cable, ¿no? Pero bueno. Inclusive un botón desde el mando que lo desconectara. Pero ahí está. Perfecto. Un vuelo perfecto como siempre con este avión. Ahora sí lo bajé mejor que los otros días. Así que nada. ¿Qué les puedo decir? Me tengo que ir a probar el, el Hohem. El, el cardán para teléfonos. Y ya nos vemos en tu drone. Buenísimo. La verdad, este avión es que no, no, no da más de sí, porque está en lo mejor. Es perfecto, perfecto, perfecto. Están los enlaces de compra en la descripción del canal de todos los videos. Y además en el video que voy a subir seguramente hoy sobre este avión. Tu, drone, GoPro de Ten Video. Nunca me haces caso GoPro, eh.